Ahora vamos a contar con don Eduardo Aparicio, gran amigo, es especialista de ultrasonidos en General Electric y nos va a hablar sobre inteligencia artificial. Un gran aplauso para Eduardo. Hola, eh, buenas tardes a todos. Eh, bueno, Muchas gracias por invitarme, primero de todo. Y enhorabuena por el congreso, muy buena calidad. Yo creo que en general todo el mundo está muy contento. Bueno, sin más, eh, voy a hablar de algo que es, está, no es ecografía, pero es una herramienta en que vamos a empezar a, a trabajar con ella en ecografía. En de lo tenemos desde hace dos años en... en ...y en Europa desde hace un año aproximadamente. Eh, y es eh, la inteligencia artificial. Y sobre todo desde el ámbito de qué, qué, qué nos aporta, ¿no? Qué, qué nos, ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? ¿Qué nos soluciona? Eh, ¿En qué nos va a mejorar nuestra forma de trabajar? ¿no? que es lo, lo importante de este tipo de herramientas? Eh, veremos por qué es importante, eh, qué investigación tiene detrás, qué se ha hecho... Eh, qué publicaciones están haciendo, están en marcha y se han hecho tanto prospectivas como retrospectivas. Haremos una pequeña revisión y, bueno, un poco, contaré un poco el origen de cómo surgió la inteligencia artificial y por qué ha llegado a dónde está ahora en la ecografía. Y, bueno, y, y sobre todo, yo creo que la, de las cosas que más os importa, cómo, cómo funciona, cómo trabaja, cómo se implementa en, en nuestro flujo de trabajo diario... Y cómo, cómo se implementa en los distintos dispositivos ecográficos que tenemos en, en los hospitales. Bueno, y, y un poco lo último que hemos sacado, que eso ya lo presentaré un poquito hasta al final. Bueno, eh, primero de todo, ¿por qué, ¿por qué es tan importante la inteligencia artificial? ¿Qué nos va a aportar, qué nos va a añadir a lo que ya hacemos con la ecografía? ¿no? ¿Qué es lo novedoso? Y esto hay que mirarlo un poco en el contexto en el que se aplica la inteligencia artificial. En, en el contexto donde yo voy a hablar sobre todo en la mama y luego al final hablaré un poco del tiroides que es donde eh, los, en los ecógrafos se ha implementado ahora mismo. En, en la mama eh, eh, se pierden muchísimos cánceres, muchísimos cánceres. Parece que hacemos que se, eh, se, eh, se localizan todos, pero desgraciadamente no. Se pierden muchos cánceres, tenemos muchos eh, falsos positivos y hacemos muchas biopsias y muchos seguimientos que no deberíamos estar haciendo. Y eso, bueno, pues es, es un problema, ¿no? porque es una parte de la población enorme. ¿no? En, para que tengáis una, os hagáis una idea, en Estados Unidos al día se hacen en torno a 4.000 biopsias diarias de mama y de esas 4.000 biopsias, el 80% son eh, biopsias inútiles, son falsos negativos. O sea, se está pinchando sistemáticamente cosas que no se deberían. ¿no? Y desgraciadamente encima se escapan como 350 pacientes que no se les ha diagnosticado de, de cáncer, ¿no? o sea, cada año 130.000 mujeres no se diagnostican de cáncer de mama a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, ¿no? eh, y otro de los problemas que se plantean eh, también en, en, la, en la mama en general es la variabilidad interoperador y intraoperador. ¿vale? Hay muchísima variabilidad. En torno al 20-25% de los radiólogos eh, eh, eh, no opinan lo mismo del mismo caso y no opinan lo mismo en distintos tiempos. ¿no? Entonces, esta falta de homogeneidad repercute también en, en el tema de los seguimientos en las biopsias. ¿no? Entonces, son dos hándicaps en los que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Vale. Este es el flujo de trabajo de la mama, más o menos. ¿Y en qué parte del flujo de trabajo de la mama eh, interviene la eh, el Kios? Pues sobre todo en el diagnóstico y la, y el, y la rellamada, ¿no? Vamos a ver un poco un ejemplo de, en el contexto del screening. En el contexto del screening, si cogiéramos un mil pacientes que se les hace screening, aproximadamente unos 30 pacientes se localizarían lesiones sospechosas. En screening hablo por mamografía y en algunos sitios apoyados también, en algunos sitios que se hace también screening por ecografía, pues se hace mamografía más ecografía. Eh, en este contexto, 30 pacientes aproximadamente se les localizan lesiones sospechosas. Esas pasan a, a ecografía de diagnóstico y en eh, ecografía o resonancia, la prueba que se estime oportuna para, ese, para ese, esa lesión. Y de esas, 11 pacientes, esa, de esas 30 pacientes, 11, se decide hacer biopsia. Eh, con esa biopsia se confirman 6 cánceres de mama ¿vale? y... Eh, y, y y cinco de esas biopsias son eh, biopsias inútiles. ¿no? Eh, es un, ahí es un momento en el que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho para reducir la biopsia. Reduce en las biopsias aproximadamente, este tipo de biopsias, en torno al 30%. O sea que eso, eh, la verdad, es eh, yo creo que es muy interesante. Una de las cosas en las que te ayuda muchísimo. Vale. Vamos a hablar un poco de... De, de, de la literatura que hay, ¿no? que se ha hecho, que hay escrito en, eh, con inteligencia artificial. Hay, muchos, hay un montón de trabajos, yo os he puesto algunos, pero a mí especialmente me gusta mucho este, a ver si lo doy al puntero bien, este estudio, este estudio es de la J.R. de 2020 y voy a ponerlo entero para que veáis un poco cómo se hizo, porque yo creo que es, es muy interesante cómo se hizo el estudio y las conclusiones sobre todo, ¿no? Pero en este estudio se, to se tomaron 900 pacientes, ¿vale? 900 casos de pacientes en los que se hizo una doble lectura. Se hizo una lectura eh, eh, al principio: 15 eh, médicos dedicados a la mama, 11 radiólogos, eh, eh, eh, cirujanos de mama, eh, ostetras que, que se dedicaban a la mama, con una experiencia eh, distinta: de poca experiencia a mucha experiencia. Eh, a todos estos pacientes se les hizo biopsia y se les hizo seguimiento, al que tocó biopsia y al que tocó seguimiento. Y eh, eh, las conclusiones, después de, la, de una segunda lectura en frío, al mes, fueron las siguientes. Que con, eh, con ayuda de la inteligencia artificial, con el software de inteligencia artificial, o sea, primero hicieron una lectura sin inteligencia artificial, se trató a los pacientes y luego se volvió a hacer otra lectura con apoyados con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, el resultado fue, primero, que eh, hubieran pinchado, eh, hubieran reducido las biopsias en un 31% y que se hubieran encontrado seis cánceres más. Habían elevado muchísimo la sensibilidad y también la especificidad del de, de diagnóstico. O sea, que la inteligencia artificial, de forma desigual, al que más experiencia tenía, le ayudó menos y al que menos experiencia tenía le ayudó más, pero en general a todos y sobre todo permitió homogenizar criterios, que eso también es muy importante a la hora del diagnóstico de la mama, porque evita seguimientos, se evita biopsia, ¿no? O sea, que ahí la inteligencia artificial ayudó en dos vertientes, con un número de pacientes muy elevado. O sea, que se demostró la eficacia del, del sistema. Si te, para que lo veáis un poco así más gráficamente, si fijáis, o sea, esto representa los tipos de lesiones, vale, benignas, eh, sospechosas y malignas... Y cómo cambiaron en la columna de arriba, se ve cómo los médicos la primera lectura que hicieron y luego cómo, con el apoyo de inteligencia artificial, cambiaron su opinión. O sea, primero rebajaron, eh, fueron más conservadores, ¿vale? O sea, eh, eh, hicieron menos biopsias, ¿vale? Fijaros en la línea de arriba que hicieron muchos BIRRAS 4, que en la línea de abajo, la segunda lectura en frío ya no era, ya son pacientes que pasan al seguimiento y pacientes de seguimiento que pasaron. A, a, a no hacerles nada, ¿vale? O sea, eso, tanto en lesiones benignas como en lesiones malignas mejoró la sensibilidad ¿eh? cuando dejaron pacientes en seguimiento y luego los pasaron a hacer, a hacer biopsia porque el, el software de inteligencia artificial les ayudó en ese sentido, ¿vale? O sea, que en general reduce los falsos positivos, ¿vale? Reduce los falsos negativos, Reduce el número de biopsias y reduce el número de seguimientos o sea, que en general mejora mucho el flujo de la madre y eso eh, mejora mucho eh, desde el punto de vista eh, eh, del paciente fundamentalmente que es el que al final se beneficia de, de esto ¿no? y, y eh, de la homogeneidad de criterio y de tener una herramienta más de apoyo a la hora de hacer el diagnóstico. Los estudios eh, prospectivos que se, se están haciendo, que se están haciendo bastantes estudios eh, apoyados con el software de inteligencia artificial, bueno, nosotros tenemos este se llama Kios, que trabajamos de partner desde hace eh, tres años o cuatro con ellos y bueno, pues son bastante, bastante buenos. ¿no? Mejoran el valor predictivo positivo, reducen el número de biopsias, bueno, cada vez se va implementando más. Es una herramienta muy importante y muy diferenciadora en la ecografía. Insisto, ahora mismo se aplica en mama, nosotros tenemos eh, marcado CE y FDA eh, para mama y te, hay marcado FDA para tiroides y están con el marcado CE que bueno, probablemente antes de final de año lo, lo tengamos. Entonces, ¿Cómo surgió todo esto? Pues surgió en el 2007 y se empezó a utilizar la inteligencia artificial para el reconocimiento fa, eh, facial en las fuerzas armadas con este software y se fue aplicando a la medicina. Se fueron creando bases de datos cada vez más potentes y el software empezó a crecer. ¿vale? Empezó a crecer la base de datos y empezó a crecer, a mejorar el algoritmo. ¿no? Hasta que ya en el, 2010, en, va, en el 2018, en el 2020, lo implementamos en, en nuestros ecógrafos. ¿vale? Desde el 2020, los logic eh, que se venden en Estados Unidos ya llevan inteligencia artificial y en Europa empezamos en el 2021, tanto los logic como los, como los abus eh, acabamos de sacar una versión nueva que todavía mejora más la sensibilidad y la especificidad y los resultados todavía reducen más lo, los falsos positivos por lo tanto reducen todavía más las biopsias, estamos en un 31% y ahora hemos pasado está en 34-59% de reducción de biopsias y a medida que se va usando más, el algoritmo aprende, mejora y, y reduce el número de biosex, y el médico se fía más de esto. ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? No? Que eso yo creo que también es una parte muy interesante. Saber cómo funciona, no, no me voy a meter mucha, en mucha profundidad, pero un poco, te caes unas pinceladas. No, no es un cat, o sea, no es una primera lectura. El, sobre la inteligencia artificial no son cat, son eh, una, un, algoritmos eh, basados... En, en acumular muchos, muchos, muchos casos. El nuestro tiene un millón de casos de imágenes que además genera un algoritmo, un algoritmo que aprende, que es Machine Learning, ¿no? Aprende y mejora. Mejora con la información que tú le nutres también, ¿no? Cuando lo instalas en un servidor y le vas nutriendo de información. Es capaz de, de en el área de búsqueda, de distinguir eh, 17.000 características de, de imagen, tejidos y demás. Entonces, ve más que nosotros, ¿no? Y, bueno, pues eh, luego además te, te, te da un reporte en un lenguaje, el lenguaje en el birrat o en TIRAT, ¿no? que es eh, el lenguaje que, que vamos a usar todos. Es una herramienta sobre todo en tiempo real. ¿eh? Y esto, ahora cuando abrimos un poco el flujo de trabajo, tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo a la máquina en, en dos segundos voy a tener un resultado. No necesito irme a nadie para preguntarle qué opina él, ni necesito buscar a un radiólogo probablemente que se fíe de esta herramienta. Lo voy a tener a mano para decir, oye, esto que tengo dudas, ¿qué te parece a ti qué es? ¿Eh? A la máquina, ¿no? Y en dos segundos me va a contestar. Voy a tener una respuesta inmediata. Eso cambia los flujos de trabajo, ¿vale? Cambia mucho los flujos de trabajo. Bueno, este es un poco el reporte que te da. Bueno, eh, bueno flujos de trabajo, ¿vale? De cómo, cómo se implementa esto en la máquina, ¿no? Dice, bueno, esto lo lleva la máquina instalado ya. No, esto no funciona así. Esto tiene que ir montado en un servidor que es donde va montado la base de datos y donde va montado el algoritmo y eso es, cuando lo vas nutriendo aprende. ¿vale? Entonces, eso lo montas en el servidor y lo tienes montado o en, las, o en, el, o en, el, en el, los logic o lo tienes montado en el abus o lo tienes montado en la propia estación de trabajo. ¿vale? Tienes esas posibilidades y en función de las necesidades que tienes lo puedes tener en un sitio, o en otro o en todos a la vez. ¿vale? De tal manera que yo la consulta de la máquina, ahora lo vais a ver en vivo cómo funciona, la hace el servidor y el servidor me contesta. ¿vale? Estoy escaneando, consulto, consulta al servidor de inteligencia artificial y me devuelve una respuesta. No es un, un software automático que tiene la máquina metido. ¿vale? Es, no es un automatismo. Muchas veces la gente confunde inteligencia artificial con el automatismo. No es una base de datos que tenga el ecógrafo pequeñita, que te ta. No, es otra historia. ¿vale? Bueno, esto es lo que os he contado, cómo se monta con el servidor... ¿Cómo, ¿Cómo se ve en el PAX? Pues tú en tu estación del PAX tienes el icono y coges una imagen, te pones encima, eh, le, le, haces, le dices qué es lo que quieres analizar y te lo analiza y te, te saca el reporte o en, en el Abus, por ejemplo, no está montado en el interface del Abus, está montado en la estación de trabajo del Abus. Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿vale? para que veáis un poco, esto, esta es la, la realidad. ¿no? Yo escaneo con el AUS, entonces tengo volúmenes de imágenes, marco la, la zona sospechosa, la marco, la marco en otro eje, hago la consulta y eso es en tiempo real. Eso es lo que tarda en hacerte la consulta y sacarte un píerres. ¿Vale? Decirte qué grado de píerres tiene esa lesión. Si lo hago en el, en el ecógrafo, por ejemplo, que también cambia el flujo de trabajo. Imaginar que estáis trabajando, hacéis vosotros las ecografías y trabajáis con un radiólogo que está en la sala de lectura o está en diferido a 500 kilómetros o en otra provincia. ¿no? Es una herramienta brutal de apoyo para vosotros, brutal, porque te va a dar una seguridad de trabajo tremenda. Y otra cosa que, que mejora mucho es que eh, criba, eh, criba lo que tiene que llegar a las unidades de diagnóstico. Uno de los grandes problemas... Es el volumen, de, de tanto de ecografías de mama como de tiroides, que llegan a las unidades, de, a los servicios de radiología. Porque el, el médico, por baja experiencia del médico, porque no la está haciendo un médico que se dedica a la ecografía, o porque la hace una persona que no hace el diagnóstico, sino que hace la ecografía. Entonces, ¿esto que te va a permitir? Te va a permitir hacer un primer filtro de lo que realmente tiene que llegar a, a la unidades de diagnóstico. ¿Vale? Bueno, en el, en el Logic, pues igual, tiene la herramienta de medida, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos en el equipo, es absolutamente inmediato, ¿eh? tardas menos que poner el que poner doble, prácticamente. Es una cosa... Ahí, vale. Bueno, pues igual, tú haces, escaneas, eh, haces una imagen dos ejes, la mides y dices, bueno, esto que he medido, quiero que me digas qué birra te, te parece a ti que esto es tiempo real, es como si estuvieras haciendo vosotros ahora mismo. Las consulta y en tiempo real te saca un guerra. ¿Vale? Este es el reporte que te da benigno, probablemente maligno. Un reporte bastante interesante. Y lo último que tenemos es eh, en tiroides. En tiroides bueno, te, saca un, te hace un reporte un poquito con más características, con el tamaño, los márgenes cómo es la forma, tal, la ecogenicidad y demás de, del tiroides y, bueno, con unos resultados bastante bastante buenos. Este es un estudio que se ha hecho ahora mismo, 650 pacientes, 15 médicos, eh, con igual, con distintas especialidades, con distintas experiencias, doble lectura y los resultados han sido muy buenos porque... Disminuye los seguimientos del tiroides, que es una cosa muy recurrente en el tiroides, ¿no? seguimiento, seguimiento, seguimiento. Disminuye mucho los seguimientos porque mejora mucho la sensibilidad y la especificidad. Disminuye mucho la variabilidad del, del operador y, y, y, el, y la variabilidad en el tiempo de interpretación. De tal manera que también se reduce el, el número de, de biopsias. ¿no? Yo, en general, eh, eh, mi opinión con respecto a los softwares de inteligencia artificial, ya lo habréis oído otras veces, que dice no, bueno, el que no maneja la inteligencia artificial eh, se va a quedar fuera. Eso es la realidad. La, eh, tenemos que implementar la inteligencia artificial, como hemos implementado otras herramientas eh, en la ecografía y a lo largo de nuestra vida. Y hoy la, nuestra generación trabajará con inteligencia artificial, con más o menos dudas, pero las siguientes no dudéis en que van a trabajar Absolutamente con inteligencia artificial implementada en todos los sistemas de imagen. Y la coreografía es uno más que tiene que evolucionar y tiene que evolucionar en este sentido. Los siguientes software que sacaremos de inteligencia artificial serán para próstata, que ya estaban trabajando con él, y para hígado, fundamentalmente. Y esto va así. ¿vale? No sé si. Sobre todo quedas con estas ideas, ¿no? Mejora la sensibilidad, mejora la especificidad, reduce la biopsia y mejora mucho el flujo de trabajo. ¿vale? Eso es lo que nos aporta ¿Qué nos ayuda? Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta. Os animo a que os a que metáis y busquéis y... Eh, esto es lo que viene de las máquinas y, eh, Vamos, se abre un espectro muy amplio para nosotros. Hola, Hola, buenas. Eh, tengo dos preguntas, de hecho. Una es, eh, se supone que este software evita que cierto flujo de trabajo llegue hasta el servicio de radiología. Es decir, eh, ¿hay estudios que los va a diagnosticar este software? Ahí, a ver, lo que te va a hacer el software es como uh -huh. una segunda opinión ¿vale? Entonces, ¿va a hacer el diagnóstico solo? O sea, lo que te va a hacer es eh, eh, tú vas a buscar la lesión no es un CAT ¿vale? no te busca la lesión la buscas, tú la marcas y tú eso te genera una duda te genera sospecha seas radiólogo o seas eh, eh, sonógrafo va a dar igual eh, tú tienes una duda en el caso del radiólogo ¿qué hace el radiólogo? tiene dos opciones, o lo pincha o consulta a un compañero a veces, depende del grado de experiencia va a hacer eso, o lo deja en barbecho o lo, o lo, o lo pincha ¿no? o consulta esta herramienta viene a resolver esa segunda parte ¿no? De primero, vamos a reducir esas, toda esa cantidad de biopsias que hacemos en la mama, porque es fácil de pinchar y me quedo tranquilo y la paciente se queda tranquilo el, el software va a resolverme eso y luego por otro lado va a cribar parte del flujo de trabajo o sea, claro. y en esa criba si hay algún error del software ¿quién se va a hacer responsable? si en esa criba el, hay algún error diagnóstico ¿quién es el responsable de este bueno, error? es un tema ah, controvertido, de hecho por eso es súper importante que, que, el, que la, el software que uséis para esto tenga los marcados ¿ha visto que os he dicho el software, Nosotros tenemos el software en Estados Unidos desde hace, desde hace mucho tiempo y en Europa eh, y sí. nuestras máquinas lo llevan implementado ya hace bastante tiempo. Hasta que tú no tienes el marcado CE, eh, por mucho que una casa comercial tenga que ser responsable, no se puede hacer responsable porque no lo puede utilizar. En medicina no se puede usar nada que no tenga un marcado CE para medicina como un instrumento médico. Entonces, es el responsable, lógicamente. Una parte de responsabilidad tiene el médico, una parte de responsabilidad tiene la casa comercial que lo, que lo suministra. Y para eso, las casas comerciales eh, se, se blindan con marcados. Tengo el marcado FDA, tengo el marcado CE que certifica que mi herramienta que estoy utilizando ha sido probada, ha pasado unos controles. Por claro. eso es súper importante que no trabajéis con software de estos que no tengan marcados. Claro. No deberían de venderse... ni Claro, porque, a ver y esto es una opinión personal, ¿eh? Eh, es verdad que me parece de muchísima utilidad como complemento al diagnóstico, pero no sé si me parece de tanta utilidad como tanto como para eh, hacer que un flujo de trabajo no vaya a un servicio de radiodiagnóstico. <risa> pero es una opinión ver, personal. ¿eh? Yo, eso, eh, podríamos abrir un debate de esto que evidentemente, yo, ¿dónde veo, donde, donde veo la mejor importancia? Yo veo en dos sitios claros. En la mama, desde luego, con si trabajan radiólogos con poca experiencia o radiólogos que no, es... que no están dedicados a la mama, es evidente la mejora. Claramente. ¿Radiólogos super expertos que están todo el día? No. Sinceramente. No. ¿Vale? ¿Por qué? Pues Porque ellos lo que van a hacer es validar la herramienta para que otros la usen. Básicamente. ¿Vale? O sea, yo voy a coger un software de inteligencia artificial, me lo invento. Un radiólogo de un hospital terciario de referencia le va a aportar poco. Puede hacer unas publicaciones estupendas y poco más. Pero sí que le va a servir para que la gente que tiene menos experiencia, que trabaja en los ambulatorios y tal, él valida la herramienta y ellos, apoyados en eso, no le van a mandar pacientes que no tocan. Eso, imaginaos a la mama, que la mama siempre tiene, está más cubierta. ¿vale? Cuando eso lo extrapolas al tiroides, es un sin dios. Tiroides es un sitio, cuántas ecografías hacéis, cuántas negativas, cuántos seguimientos se hacen para nada y cuántos tiroides se pinchan que son nada. Pues ahí es donde el flujo de trabajo de esto es tremendo. ¿no? Voy a intentar cribar todos esos tiroides con herramientas de inteligencia artificial. Otra vertiente muy importante: cuando los técnicos estáis trabajando en un ámbito donde tenéis un radiólogo a mano, donde tenéis muchísima seguridad, yo me apago a trabajar. Sí. alucino, pues yo que tiene mucha seguridad, sabe muchísimo, ya muchísimos años, no se le baja para nada, está tranquilo, pero claro, no tenemos pacos en todos los hospitales, hay gente que empieza y tiene una curva de aprendizaje, muy larga además, ¿eh? muy larga. Entonces, en ese contexto, a los técnicos nos ayuda muchísimo, porque nos da mucha seguridad si no tengo un radiólogo al lado, incluso teniendo el radiólogo al lado, si ha validado la herramienta, no necesito estar consultado constantemente. Que ¿Me, me ayudas? Ah, perdón. Vamos, ahí sí. es donde el, los software de inteligencia artificial en mama y en tiroides funcionan muy bien. Hay que ver el contexto de cada hospital, ¿eh? muy importante, el contexto del área que cubre el hospital y luego hay que ver eh, también eh, el tipo de órgano. ¿vale? Porque ya habéis visto que no vale el mismo software para la mama que para tiroides. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer una evolución de la herramienta, tiene que tener unos tiempos, tiene que crecer el algoritmo, tiene que mejorar, ¿vale? Tiene que estar implementado en, en, el, en el servidor para que tú, cuando el algoritmo se equivoque, tú le digas, oye, le hice biopsia y te has equivocado. El algoritmo mejora. ¿Vale? O sea, de eso se trata. ¿vale? Y esto lo vais a tener. O sea, o sea, ahora lo tenemos en estas máquinas y en el futuro lo van a tener todas, para un montón de cosas. Y, y, vas, y es bueno, ¿Vale? nos va a ayudar seguro. Uh, muchas gracias.